hola familia bienvenidos a otro video. en este video voy a explicar cómo se usan los sparks para qué son cuál es el propósito de estos sparks vamos a ver aquí si nos vamos a nuestro perfil nos dice el balance que tengo el balance total que tengo es de 4.01 sparks los gané de diferentes maneras, entre a concursos, eh, empecé a jugar el juego desde el año pasado. Um, si, eh, si estuve en unos eventos um, que hicieron en abril, mayo, me dieron un poquito de Sparks. Entonces, dependiendo qué tanto he hecho en el juego, qué tan involucrado he estado, es como le dan a uno más sparks eso se va a necesitar para construir propiedades por ejemplo aquí estoy construyendo esta casita en san francisco y ahorita creo que solamente en san francisco y en fresno se puede construir bueno en fin si nos vamos al perfil otra vez aquí le apretamos nos dice cuánto el spark se se usa para construcciones proyectos y se va a poder rentar en un futuro entonces el total de mis sparks que tengo que habla del, del balance aquí el balance de sparks luego cuánto tengo en el momento que puedo usar disponible, este el Spark disponible que tengo en el momento para alguna construcción que en el momento uh, tengo o que pienso um, poner una de mis propiedades, entonces Sparks disponibles y ese es el staking, um, cuántas, cuántos Sparks estoy usando en el momento, en en las construcciones, entonces vemos que aquí tengo 4.01 en mi total de balance. No tengo nada porque los estoy usando todos, los estoy haciendo el staking todos. Y creo que esto, on exchange, no sé si se está rentando, si lo renta otro jugador o si estoy ayudando a otro jugador a. Uh, a construir rápido su, su la propiedad que está haciendo el edificio la casa condominios pero vamos a ver qué es lo que estoy haciendo yo aquí se si apretamos a mi propiedad sale esto y por lo que ven oh, me quedan siete días y 22 horas casi ocho días para terminar esa construcción cada spark te da cada cierto ¿qué se puede decir horas las construcciones se basan en las horas de sparks por ejemplo este edificio se tarda usa 950 horas de sparks no sé realmente cuánto un, un spark exactamente cuántos horas son o días pero vamos a ver si le bajamos a no, aquí no a ver no me dejó uno no, vamos a ver entonces un spark es casi ¿Cuánto sería? ¿Un mes? No, vamos a ver. Ya sé lo que voy a hacer. Vamos a dejarlo a... 3. Me pasé. Punto 1, que es lo que tenía yo. Okay. Ahora me van a quedar 10 días, 13 horas. Le quité... Porque quiero usar esos sparks para enseñarles cómo empezar una nueva construcción. Y voy a ir al a la propiedad de cebras para prestarle mi Spark para ver cómo funciona eso. Le voy a dar .5 Sparks a ver cómo es eso. Okay, aceptamos. No le, si aquí le apretan en demolish, quiere decir que van a destruir su propiedad. Así es que no se los. Lo recomiendo. Aquí dice los contribuidores que soy solo yo. Y a lo mejor cuando vaya a la propiedad de cebras va a salir ahí mi, mi información. Pero en fin, el yo 4.01 Spark está haciendo el staking. Le quité uno. Si sí, confirmamos, nos da mensaje que sí que ya lo edité. Ahora vamos con el la parcela de al lado selecciono mi propiedad donde dice more más construir okay. oh, por el momento solamente se pueden construir cuatro tipos de, de edificios dependiendo del tamaño del, de la propiedad de la parcela que uno tiene tal vez no me deje construir estos apartamentos porque está muy muy grande y los upex cuadrados en su 28 no me van a no va a caber ahí así es que vamos a ver vamos a empezar con esta casita seleccionamos ahora tenemos que ah. Pero no estoy en la aplicación vamos a tener que mover nuestro edificio nuestra casa para que quede um, en la propiedad por ejemplo ahorita que está en rojo quiere decir que no que no está centrado entonces tenemos que asegurarnos que estén en verde si se dan cuenta creo que esta es la entrada de la casa entonces no no la quiero tener la entrada hacia la otro a, a la mira de la otra propiedad quiero tener la entrada hacia la calle. Entonces lo que voy a hacer aquí la apretamos y se va moviendo. Creo que si una vez que construyen, que se acaba de construir, no, ya no se pueden mover los edificios. Entonces asegúrense de, de poner el edificio, empezar la construcción donde ustedes... Um, donde va a ser la, la posición final de su edificio. Yo lo que quiero es um, asegurarme que cuando abran la tienda de, de árboles, de plantas, quiero asegurarme que pueda yo poner unos arbolitos aquí, unas plantitas, no sé qué más vayan a tener, unas fuentes para decorar uh, la parte de enfrente de mis edificios. Entonces por eso la tengo un poquito hacia atrás, para que tenga yo espacio para poner unos arbolitos o algo, algo así. A ver, ¿qué más? ¿Para qué son estos botones? O para acercarme, alejarme, se mueve a la izquierda o derecha, algo así. Acuérdense, tiene que quedar en verde. Este botón lo mueve a los lados. Hacia adelante. Hacia atrás. Bueno. Ok. Una vez que ya escoja donde quiero el edificio vamos a apretar aquí una flechita verde o blanca y aquí es donde pueden escoger diferentes colores antes cuando estaban probando lo de los edificios hace unos meses solamente tenían como 3 4 colores vamos a ver cuál me gusta ese no tampoco este ese sí me gusta no está solito no gris no ese sí café no a lo mejor este vamos a ver gris no se me hace muy uh, este no está muy mejor este este me gustó okay este es el color principal le apretamos aquí, color secundario, que es del techo, y aquí donde está la puerta. La verdad, no soy muy bueno para escoger colores, no es lo mío el diseño. A ver, ese o este. Vamos a ver cómo se ve este. Lo aceptamos y este colorcito que de qué se trata se cambió aquí abajo A ver. solo por de abajo ah miren aquí y las el balcón okay. bueno, vamos a ver este no combina pero ya que si sí, por alguna razón no me gustó el otro color digamos este que es naranja no sé qué colores nos podemos regresar y digamos que quiero cambiar este a ver si está mejor así. No, no mire, ah. es el que teníamos antes. O era este. Uh, se ve un poquito más elegante este. Bueno, me voy a quedar con este. Lo aceptamos, aceptamos. Aceptamos y te preguntan que, que revises bien los colores, la posición del edificio, todo está bien. Confirmamos, ok. Ah, vamos a ver qué dice aquí: aquí dice que tengo un Spark disponible. Puedo hacer el staking del máximo que tengo un Spark. Y se va a tardar uh, casi 40 días. Entonces que un, un, un Spark es equivalente a casi 40 días. Entonces para los que apenas si les dieron la mitad de un Spark, se van a tardar 80 días. Y creo que viene el canal de Discord, que alguien dijo que tenía como dos meses, algo así. Pero en fin, le vamos a poner a la mitad aquí donde se manage y a lo mejor van a ser 80 días porque voy a usar el voy a, voy a usar el otro .5% de no el 0.5 de spark lo voy a usar con la propiedad de cebras de le bajamos aquí y vamos como va aumentando si lo quiero hacer más rápido simplemente le pongo 5 uh -huh. casi 80 días entonces si no lamento sparks en en estos 80 días es lo que se va a tardar la otra propiedad la primera que les enseñé se va a tardar creo que 10 días una vez que cabeza los 3 sparks estoy usando para esta propiedad se los voy a meter aquí y ojalá termine en menos de una semana pero en fin empezamos la construcción si sí, quiero usar .5 sparks aceptamos y excelente trabajo ya empezó la construcción ahí está entonces ah, miren cómo no me quedó Pensé que me va a quedar al mismo nivel pero no está más adelantada aquí está esta y aquí está esta bueno ahora voy a buscar la la dirección de cebras 1400 cuenta en la avenida 28 en San Francisco a ver ah miren ahí está esta propiedad Vamos. Esta fue la primera propiedad que se mintió en Upland, creo. Y Cebras tiene la propiedad que está al lado. Bueno, este Cebras, el Key el tutorial de buscar tesoros. Les recomiendo que vean, que lean su tutorial. Y que vean los videos. Si quieren aprender cómo buscar tesoros. Vamos a ver cómo le va. Ok no nos dice exactamente cuánto le queda por construir hmm. no, el tiempo las las horas o los días para aquí dice construir a la construcción me quedan puntos 5 sparks vamos a ponerle ahí y le ponemos Ah, ah no más rápido 5 entonces con mi punto 5 sparks es lo que no entiendo ah. o es lo que voy a contribuir yo 63 días por lo que sé, él, él construyó todos sus parks y creo que le quedan siete, menos de 7 días o 7 días por el momento. A ver, en fin. Es lo, lo que le puedo dar. Y le ponemos aquí, aplicar estos recursos. Le voy a tener que preguntar cuánto tiempo. Um, le va a reducir mi 0.5 SPARKS. Ok. Lo ponemos ahí. Se lo quitamos. Vamos al perfil. No. Creo ajá, creo que eso es lo que es el de exchange es cuando uno puede rentar su, sus SPARKS. Estaría bien. sí si indicará cuando estoy ayudando a otro jugador por aquí están las tres propiedades donde estoy construyendo estas son las dos mías en conerco y esta es la de cebras okay. y así se se construye en el futuro una vez que tenga uno la su edificio ya construido según que adentro del edificio se va a poder decorar poner no sé retratos pinturas estatuas se van a poner árboles lo que viene un video de hoy cuando saquen los los automóviles los nfts um, se tienen que estacionar en una de nuestras propiedades entonces por ejemplo digamos que solamente tengo una propiedad en san francisco y no tengo en oakland si quiero viajar de san francisco a oakland en mi automóvil uh, tengo que tener una propiedad donde pueda yo estacionar ese vehículo y en el futuro voy a poder Um, rentar mis propiedades para que la gente pueda estacionar sus vehículos ahí uh, bueno, familia, espero que les haya gustado el video nada uh, complicado en, en realidad es simplemente que se va a tardar mucho en en construir una propiedad se van a poder comprar sparks en el futuro todavía no sé muy bien no lo entiendo muy bien cómo se se van a comprar con los eventos que hacen muchas veces regalan sparks por participar pero en el futuro se harán muchas muchas cosas uh, y creo que cuando también cuando se venda la propiedad se va a vender con todo y edificio y, y lo que se espera es que al terminar mis esas dos construcciones el valor de mi propiedad va a incrementar entonces tal vez la pueda yo vender por unos 30 mil upex 25 mil va a ser interesante ver cómo el mercado uh, decide cuánto cuánto más va a subir el valor de la de la propiedad bueno familia um, ahí le dejan un like si les gustó el video cualquier pregunta en el canal de discord nos los dejan saber y aún no sé qué otro video hacer si tienen alguna sugerencia con confianza estoy pensando hacer uno de cómo usar el la página de UPEX World, que ahora se llama UP2LAND, le cambiaron el nombre a la página. En un video les enseñé cómo encontrar los avioncitos, cómo buscar las propiedades, pero en realidad aún no, no lo he usado por completo, todo, todo lo que tiene que ofrecer esta página. ¿Qué es esto? Es un calendario, más para que vean que no. No sé qué tanto hay, pero son eventos de que hay en la comunidad. Bueno, familia, hasta luego, que les vaya bien y nos vemos despuesito